Vamos a ver un segundo método eh, para poder trazar una elipse si eh, los datos son la, el eje y una tangente eh, pero es un método diferente eh, al que hemos explicado anteriormente en el que tomamos la propiedad de la circunferencia focal de ser el pie de todas las perpendiculares a las tangentes trazadas de los, de los focos. Este método quizás es un poco más laborioso pero, pero bueno, es también válido. Eh, para ello tenemos que tener en cuenta el método de la doble afinidad de construcción de, de, las, de las elipses, aquella en el que conocíamos el, eh, la circunferencia principal y la circunferencia menor. En este caso tenemos la circunferencia eh, principal que sería B, podemos hallar ya eh, la mediatriz en la que se situaría el, el, el eje menor, aunque todavía no sabemos eh, las, las medidas, eh, sería esta línea aquí, sería la, la mediatriz. Yo la hallado eh, directamente con el, con el programa. Y eh, bueno, eh, lo que vamos a tener en cuenta eh, es que eh, cuando hago el método de la doble afinidad, eh, a cada Q punto de la de la, eh, de la elipse eh, corresponde un punto en una de las dos circunferencias o bien la fin o bien la, la, la, la menor eh, sabiendo que hay dos ejes de afinidad hay dos afinidades, lo vamos a ver aquí un poquito más, más claro ¿vale? eh, en realidad a este punto de la circunferencia, de la circunferencia principal, eh, le corresponde por afinidad un punto de la elipse en esta línea, ¿vale? Siendo el eje de afinidad, en este caso el eje mayor y la dirección de afinidad perpendicular, ¿vale? De la misma manera, a este punto de esta circunferencia eh, menor, este punto de aquí, le corresponde siguiendo esta dirección un punto afín que estará en, eh, en la elipse. Eh, ese, esta dirección de afinidad corresponde o, o eh, está relacionada con el eje menor de la elipse que es el eje de esta afinidad. Donde estas dos líneas se cortan, ese es el punto de la elipse ¿vale? que corresponde a este punto de la circunferencia mayor por una afinidad y a este punto la circunferencia menor por otra afinidad, bien, eh, de esta manera podemos decir, bueno tengo el eje mayor, este es un eje de afinidad eh, y lo que voy a hacer es ver qué punto tiene esta tangente a la elipse, eh, qué punto tiene en común con este eje, en este caso voy a alargar ambos hasta que se corten. Este es un punto doble de la afinidad eh, cuyo eje es este eje mayor. ¿de acuerdo? Que sea un punto doble quiere decir que si esta línea es tangente a la elipse su afín ¿vale? será tangente a la circunferencia y además tendrá este punto en común con la recta t ¿de? Así que lo primero que voy a hacer es trazar la tangente a la circunferencia mayor desde este punto de aquí. Para eso lo que sí necesito es el arco capaz. ¿vale? El arco capaz desde el que voy a ver este segmento, el que va desde el centro hasta este punto de aquí. ¿vale? Eh, voy a ver ese segmento bajo 90 grados. Voy a trazar el arco capaz a yo mediante dos arcos de circunferencia del mismo radio y centro los extremos del segmento voy a hallar la mediatriz para hallar eh, el centro de ese arco capaz. Vale. Bien. Para no liar tampoco mucho voy a borrar líneas que en estos momentos me son muy necesarias por ejemplo, y ahora sí voy a hallar el arco capaz eh, desde el que veo ese segmento que hemos comentado bajo 90 grados así que este punto de aquí será el punto de tangencia de, el punto de, tangencia de la circunferencia de una línea que esté trazada de ese, desde ese extremo. Bien, ese punto de aquí, estas dos rectas para empezar, serán afines teniendo en cuenta que el eje de afinidad, en este caso, es el eje mayor de la elipse. Vale, vamos a ponerle también, llamarle prima, por ejemplo, para distinguirlo y saber que son afines y este punto de aquí voy a llamarle T mayúscula prima es un punto de tangencia de esa recta T' con la circunferencia vale. Bien, Ya tengo ahí ese punto. Acordaros, resulta que esta línea de aquí es el eje de afinidad y la dirección de afinidad es perpendicular. Así que al T' de la circunferencia le debe corresponder un punto de la elipse, un punto de la elipse siguiendo esta dirección. Y acordaros que esta recta T es tangente a la elipse, así que este punto de aquí debe ser precisamente el afín de t' y debe estar en la elipse. ¿de acuerdo? Bien, tengo un punto, tengo su afín, ¿qué voy a hacer ahora? Pues simplemente deshacer eh, precisamente el método de la doble afinidad. Acordaros que en el método de la doble afinidad a este punto de la circunferencia siguiendo esta dirección le correspondería este punto de aquí para hallar las dimensiones de ese eje de esa circunferencia menor tengo que tener en cuenta ahora la otra afinidad ¿vale? yo para hallar el punto, 3, el punto T siguiendo el método de la doble afinidad hubiera trazado un radio arbitrario que fuera desde el centro de la elipse hasta T' y de ahí hubiera bajado una línea paralela al eje menor ¿vale? este radio en algún punto habría cortado la circunferencia menor de la elipse y desde ese punto hubiera trazado una paralela al eje mayor obteniendo el punto T bien pues ahora lo que tengo precisamente es el punto T y deshaciendo ese camino trazo desde T una paralela al eje mayor, bueno pues el punto en el que esa paralela corte al radio por ese punto obligatoriamente ha de pasar la circunferencia menor de la elipse así que ya puedo dibujar la circunferencia menor de la elipse, ahí la tengo. Bien. Una vez que tengo la circunferencia menor ya tengo los extremos del eje menor de la elipse, bueno pues ahora ya podría seguir aplicando el método de la doble afinidad y en, trazando radios arbitrarios y desde los puntos de corte de esos radios arbitrarios ir trazando paralelas y perpendiculares a los ejes. Los puntos de corte de esas paralelas y perpendiculares serían precisamente puntos de la elipse. Una vez que tuviera suficiente, ya podría dibujar la elipse. En este caso la vamos a dibujar mediante el propio programa. Bien, ahí estaría. vale Bien, es un método quizás un poco más laborioso que el que hemos comentado antes, pero también es perfectamente válido. Espero haberlo podido explicar bien. Cualquier duda me la hacéis llegar. Vale, gracias.